Hombres y mujeres que nos van a estar acompañando porque son de, de muy variados, ¿no? Eh, está, por ejemplo, Manuel Castells, quien fue ministro de universidades del gobierno de España entre 2020 y 2021, pero además, eh, bueno, es sabido, ¿no? Es un académico, o uno de los académicos del ámbito de las ciencias sociales y uno de los eruditos de la comunicación, que es más, uno de los más citados en todo el mundo, ¿no? Y decíamos, Crismar Lujano, la primera en llegar, la última en irse eh, de la novena conferencia latinoamericana de ciencias sociales, eh, que realmente va a tener una participación muy importante, Crismar, porque también estará ahí presentando eh, algunos segmentos en lo que van a ser estas horas de transmisión que va a tener Claxo TV, en la cobertura de foros, de encuentros, de talleres, de mesas, de paneles. Crismar, bienvenida al InfoClaxo, ¿cómo estás tú nuevamente? Hola Gustavo, ¿qué tal? Pues con muchísimas ganas de hablar de Claxo 2022, esta eh, pues novena conferencia latinoamericana y cariño de ciencias sociales, porque bueno, eh, con todo lo que hemos venido escuchando a lo largo, no solo de este programa que ha sido bastante, pero eh, de, de todo el año, pues la verdad es que con muchísimas ganas y también muy ansiosa de que llegue finalmente eh, ese momento de estar allí presente, de reencontrarnos, eh, en persona y definitivamente pues presentar y, y compartir todas las actividades que son más de mil, o sea, si las contamos todas a través de Infoclax, se nos quedamos sin tiempo eh, que van a estar pues sucediendo, que están organizadas especialmente para esta eh, esta edición, así que eh, con muchas ganas como te digo de hablar porque además hoy ya prácticamente faltan dos meses y un día creo ...dos meses, falta muy, muy Exactamente. poquito... Exactamente, qué cuenta regresiva... Eh? Qué cuenta que... regresiva, ¿no? La tenemos ahí en la página, así que... ...quien sí. este, necesite estar con el recordatorio... ...no se olvide de que puede revisar... ...nuestra página, conferenciaclaxo.org... ...ahí la tenemos... ...para, bueno, revisar cada detalle... ...porque la verdad es que hay mucho contenido... ...y todo se encuentra allí... Eh, ...como decimos, faltan apenas dos, dos, eh, dos meses... Eh, muy poquito, cuatro semanas para que llegue este, para que llegue junio y con ella la eh, novena edición de esta conferencia. Pero comentábamos la semana pasada, Gustavo, que no quisimos esperar más y a partir del 1 de abril se abrieron las inscripciones para asistir a Claxo 2022. Estas son las inscripciones generales y hay preguntas, ¿no? Porque dicen, bueno, porque si... Este, no es para participar como una, una forma, de, algo más, de una forma más formal, valga la redundancia, hay inscripciones. Bueno, el proceso realmente es muy fácil, eh, se necesitan las inscripciones para, porque se van a, a entregar certificados de participación, no pero el acceso efectivamente es completamente libre y gratuito para todas las actividades que se van a estar realizando entre el 7 y el 10 de junio, eh, en las instalaciones de la UNAM, como decimos, hay muchísimas conferencias eh, al con la participación de al menos 3.500 conferencistas, panelistas, ponentes, eh, van a haber diálogos, diálogos magistrales, también foros, paneles, mesas, talleres de formación, de los cuales pues todavía está abierta la inscripción también, Esa sí Es así, eh, es de participación un poco más formal, pero también lo que venían comentando ustedes de la Feria del Libro y la Feria también Internacional del Cine, otras actividades culturales que por supuesto tenemos muchísima curiosidad, se siguen organizando día tras día en un trabajo pues colectivo y de mucho esfuerzo para lograr eh, pues que todas estas actividades se den en el marco de la novena conferencia de Claxon 2022, Gustavo. Sí, exactamente, Crismar, que ahí obviamente, a ver, eh, en, el, en el espacio de las islas, digo, podemos ir adelantando un poco cómo será, será una eh, gran carpa que tendrá eh, cada una de, de las características de los encuentros de los diálogos magistrales, donde se, hará una, donde se harán el, los cierres, cada uno de los encuentros importantes estarán sucediendo en, en esa carpa, muy cerca estará esta gran carpa de la Feria del Libro, y muy cerca también una carpa del Festival de Cine. Y en los alrededores de todo ese espacio, los que conocen la, las islas de, de Lunam es como todo un espacio verde que está rodeado por diferentes facultades, por el espacio de la rectoría, el gran edificio de la rectoría, con esos murales este, históricos que son de referencia, digo, posiblemente Crismar, ¿no? Es como la gran imagen de referencia de UNAM. Bueno, en los alrededores están ocurriendo gran parte de los foros, este, que se van a estar realizando, más de 40 foros que se van a estar realizando, que tendrán dentro de cada uno del, del, del, a ver, del eje, de los ejes temáticos, en realidad los menú de esos foros tendrán paneles, tendrán diferentes mesas, diferentes encuentros que realmente van a ser muy completos y que tienen el abanico de todos los ejes temáticos. Así que eso será eh, lo primero. Pero después, tú lo decías, paneles, eh, mesas, digo, paneles, Entiendo que más de 250 mesas, más de 600. Realmente son números enormes. Y el dato, Crismar, que me está llegando. Eh, ya estamos en más de 4,000 inscriptos. Digo, se abrió el viernes pasado a la conferencia. Es un número enorme de gente que va a estar en Ciudad de México en Lunama. Así que la expectativa, como tú decías, es muy grande. Conferenciaclaxo.org. Ahí entramos para hacer todo. Así es, Gustavo, bueno, qué, qué maravilla, ¿no? Apenas, a menos de una semana y ya hay 4.000 personas inscritas, así que, bueno, mucha emoción de, de poder encontrarnos y vernos las caras.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 especializa sobre todo en la investigación de la sociedad de la información, comunicación, globalización, así que bueno, eh, muy importante por estos días eh, de escucharnos a Manuel Castells, también tenemos a María Elena Álvarez Builla, quien es la directora general del CONACyT en, Mex en México, es bióloga eh, especializada en botánica, ecología evolutiva y biología del desarrollo, así que bueno, perfiles tan amplios como no dentro del campo de las ciencias sociales, también está Marta Lamas, un icono universitario del feminismo, no solamente en la UNAM, pero yo creo que en México. En 2005, de hecho, fue nominada al Premio Nobel de la Paz. Así que, bueno, también eh, en el ámbito de, de, de estas conversaciones tan interesantes que se están generando en América Latina en torno al feminismo, pues un gran honor poder contar con eh, una figura como Marta Lamas en la novena conferencia. De Claxo también est eh, estará participando como conferencista destacada Nina Lino Gómez, recordemos que fue la primera mujer negra de Brasil en presidir una universidad pública federal, eh, un hito histórico pues en un país tan racializado como, como Brasil, además también ocupó un, el, el cargo ¿no? de ese nuevo ministerio creado en los gobiernos progresistas, el de las mujeres, de la igualdad racial y de los derechos humanos. Esto lo hizo Nina Lino Gómez durante el gobierno de Dilma Rousseff. Y dos perfiles más, Rania Antonopoulos, quien es una economista heterodoxa griega, no política de Siriza, también participó como ministra suplente en la lucha contra el desempleo durante el 2015. Eh, y finalmente Sandra Torlucci, quien es la rectora de la Universidad Nacional de las Artes de Argentina, es docente, investigadora y está especializada en teatro. Así que bueno, como lo, como lo habíamos dicho, repetimos, Perfiles muy diversos y muy ricos en el campo de las ciencias sociales, voces autorizadas para comentar, hablar sobre los problemas y eh, las necesidades que tenemos también en, en la región, América Latina, pero también en el mundo. Exactamente, Crismar, De ahí las tramas de las desigualdades este, que serán expresadas en estos diálogos, en estas presentaciones, eh, que como tú bien decías, hay presentados algunos de los perfiles de los conferencistas principales. Realmente muy, pero muy interesante. Crismar, eh, en una semana nos estamos encontrando eh, nuevamente y posiblemente en un mes estaremos por allá por Ciudad de México anticipando a un mes de la novena conferencia, estemos por allá eh, y bueno, y nos encontremos para la posibilidad de anunciar aún más novedades eh, en el pálpito de lo que será a un mes de la conferencia. Pero Crismar, muchísimas gracias por este encuentro y en una semana igual nos volvemos a encontrar para seguir hablando de la conferencia y otras cuestiones. Un abrazo grande. Otro para ti, Gustavo, y para todo el equipo que hace posible Infoclaxo, así que también espero verles eh, en esta oportunidad cuando vengan en México esta vez. Sí, un saludo. Exactamente, Crisman, entonces, Lujano que estaba aquí con nosotros, ahí nos encontraremos, ahí podremos eh, avanzar sobre diferentes cuestiones con muchísimas novedades que está dando la conferencia conferenciaclaxo.org. ahí van a encontrar todo para inscripciones, para datos, para informaciones. Estén súper atentos y atentas porque dentro de muy poco comienza a aparecer el programa con el detalle del día a día que ya está ahí. Eh, a punto de salir, así que estén muy atentos y atentas. Recuerden que siempre es una muy buena opción seguir las redes de Claxo, eh, sumarse al el mailing o al envío de correos que se hace de Claxo para tener toda la información. Y como siempre decimos, Claxo.tv, digo, para visualizar la página, escuchar los audios de Claxo Radio, pero también el YouTube de Claxo que estamos muy contentos con el crecimiento que está teniendo.